Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira que divertido, mira, me he hecho me un pong, mira, mira, es súper divertido, es un juego emocionante. Esto es lo que vamos a hacer ahí en este tutorial, un pequeño pong para que practiquéis cómo enlazar eventos de teclado con código, vaya por Dios, cómo pintar grafiquillos, aunque sean tan horribles como esta en CGA. Y creo que hay poco más, en realidad, con lo que se dio en el primer tutorial y esto, vamos que nos vamos. ¡Hala! Empezamos. Hola uh, lo que pasa? Aquí estamos familia con el Godot. Vámonos con el segundo tuto para hacer jueguecitos con este motor. Mm, me voy a saltar el tercer punto de los tutoriales del scripting porque bueno, te comenta un par de cosas más sobre algunas funciones. Es interesante. A ¿no? echarle un ojo, pero hasta que no nos encontramos con algún caso donde no, no hace referencia a este, Qu quizá lo más interesante sea lo de los grupos, que puedes agrupar nodos y ejecutar métodos de los nodos en grupo o en mensaje, bueno, en fin, ya lo veremos me voy a ir al, a este, al de crear un juego de 2D que básicamente es un Pong eh, está bien el, el tuto este, no, el tuto no, la documentación pero no entra en detalles y si os pasa como a mí que arrastré algo que no debía pues la liamos voy a quitarme este de en medio, no, no me lo voy a quitar voy a crear un nuevo que yo ya he probado antes, porque empecé a grabar directamente eh, puñeta, esto del empecé a grabar directamente y empecé a encontrarme tantos fallos con, el, con la documentación que. que pase. Voy a crearme aquí un tuto pong La idea del tutorial este es hacerse un Pong, el típico este de los, las dos paletas a los lados, este de aquí, ¿de acuerdo? Con la pelotilla que se mueve por el centro. Eh, vamos a añadir el proyecto Pong. No me voy a parar en la creación del proyecto y en todo esto, que ya lo vimos en el tutorial primero. Es interesante que os pilléis el archivito este de aquí, que es un zip, que tiene las imágenes, que yo creo que las tengo por el escritorio. Eh, en Pong. Este... Ah, vale, este es el proyecto mediante. Me he hecho una carpeta assets dentro. Y aquí está. Me tenéis la pelotilla, las paletas y el separador. Que lo que voy a hacer es copiarme la carpeta. Esta de aquí. Al proyecto nuevo si es que lo encuentro, tutopong, tutopong, que coño, está aquí delante, no lo veía, nada, me veo aquí, más que nada lo estoy haciendo para tenerlo ordenado, no no porque me lo exija el godot, ni nada, ok, vámonos al godot, no, eh, nos vamos al 2D, eh, proyectico, primero vamos a configurar el proyecto para que sea de un tamaño, para que, más que nada porque sea compatible con los assets, con las imágenes en el tutorial te dicen de 640x400, no estoy leyéndolo, estoy de memoria pero estoy decir, casi seguro que sí, yeah. aquí estamos, voy a abrir, ampliar esto, vale el setup de la escena, 640x400 y que lo primero que te tienes que crear cuando haces un juego 2D es un... Un objeto nodo 2D, node 2D. Así que vamos allá. Esto está en 400. Y que nos queda por aquí que estamos haciendo. Al ah, nodo 2D. Vale, esto ya está. Save, settings save, cerramos. Acordaros, aquí está la lista de nodos de la escena. Creamos uno nuevo. Buscamos nodo 2D. Nodo 2D. Eh, sí. Para mí. Vale. Importante. Yo metí la patica. Eh, este cuadrito de aquí representa el, el juego, digamos así. No sé si tiene importancia el tamaño la posición. O sea, el tamaño que diga. Eh, lo que sí tiene importancia es la posición. Porque como es un nodo, eh, todas las, todos los otros nodos que cuelguen de él, su posición es relativa a, a la que él tenga. Entonces, si este nodo lo movemos y su posición no es 0-0, cuando pongamos todas las demás posiciones... En rela de los elementos que estén dentro de las pelotas, de, de la pelota de las paletas y del de separador que estarán en relación a esta línea de aquí que es la del juego que delimita el espacio de juego pues que las coordenadas van a salir descarajadas o sea, cada cosa por donde le parece bien así que dejarlo en el origen, 0-0 yo no he probado, pero supongo que si le di a esto igual hasta lo bloqueo de forma que no me lo puedo llevar a ver si lo pico si intento moverlo, ¿me deja? No. Pues yo por ahora lo voy a dejar así. No sé si me dejará agregarle elementos. Me sí, parece que sí. Vale. Pues el tuto nos dice que añadamos sprites. Eh, uno por cada elemento. Bueno, vamos a hacer una cosita. Esto vamos a llamar juego. Para que sea gráfico, bueno, ese, ese nodo juego. Este va a ser, qué sé yo, el player 1. Los, los voy a nombrar con letras cortas porque con nombres cortos porque después hay que escribirlo varias veces y me da pereza. El player 2. Este de aquí es duplicar. Entonces os, os duplica el elemento que tengáis seleccionado. Esto va a ser la pelotita. Y esto va a ser el separador. ¿Cómo sabemos qué cositas es cada una de estas? Pues vamos a asignarle sus imágenes. Las imágenes, como en, todo, no, como en todos los programitas de motor y de asignación de gráfico y tal, serán texturas Load, la textura, estamos con el player 1, pues en nuestra carpeta Assets Pues por ejemplo el palete que es un magnífico palitro que hacían. Eh, que sí podemos mover, porque este no está anclado, eh, perfecto Lo colocamos aquí un poquillo abajo eh, para el segundo raíz palete lo mismo bueno lo llevamos al otro extremo eh, la pelotica cargamos la pelotica la dejamos por aquí más o menos ahora ajustaremos las, las distancias las posiciones iniciales el separador más o menos por ahí en lugar de hacerlo así en plan a ojo nos venimos aquí... Post. ¿Dónde está el vector POS? Que yo me enteré Amigo... Como el ancho 6,40... Y el, el, el anchor point, es decir, el punto que toma como referencia dentro de la, de la caja que contiene los elementos está en el centro Así que para alinear centro con centro, la mitad de 6,40 320, la otra mitad 200 Esto nos coloca el separador justo en la mitad eh, para la pelotica va a ser igual. Colocamos la pelotica en el centro. A ver, o sea, estoy super Ennortado 320 y 200. Pues estaba ahí, ahí, eh. Eh, no, 320, no, 302. Carajota. Y la posición de las peloticas va a ser en la X. Bueno, son 640 menos, qué sé yo, menos 20, 620 es por ponerlo separado del borde y al la altura 200 y el otro, bueno esto queda en la intro ah, cuando modifique las, las propiedades asegurado de la intro y validar porque hice el capullo varias veces ayer este como está a la izquierda, son 20 y de nuevo 200 hoy oh, qué bonito pues nada, aquí tenemos la, la escena eh, preparada para para el jueguecito del Pong ahora que vamos pues ah, se me, olvidado. me ha olvidado una chorrada que bueno, para el Project Settings le doy aquí a que el color de fondo sea negro Default Clear Color en vez de este verde 12, pues nos lo traemos aquí, aquí y aquí. 000 Intro, como valido esto, tío? vale, eso, save Settings save, perfecto. Se supone que si yo ahora le doy a. Ah, vale, me va a decir que hay que grabar la escena. Que es que soy muy tonto. Escena, grabar escena, pues vamos a llamarlo punk también, porque es como solamente hay una. ¿Veis? Ahora mismo vemos cómo se compila esto y nos pinta el, el fondo negro y cada, cada asset en su sitio. Esto no hace nada, evidentemente, así que tenemos que empezar a agregarle código. A ver, anticipo que el código es muy feo. ¿Eh? entonces aquí los los nazis, los code nazis que se tranquilicen un poco porque la idea es que sea fácil de entender sé que se tiene que refactorizar sé que tenemos, se podría hacer algo así como asignación experta del código especializar para que entre el código dentro de cada elemento va todo en el nodo de juego ¿Eh? así que no nos pongamos estupendo que esto es para aprender un poquillo cómo funciona y cómo se linkan las acciones con los eventos eh, voy a ser un poco sucio, creo, y voy a copiar código directamente de la página para que lo vayáis viendo Porque no me acuerdo todo el código Yo lo mejoré un poquillo eh, Ah, bien, esto se me ha olvidado Antes de hacer el código, es que el, quizás sería mejor hacer el código primero No, esto mejor primero Para que no tengamos problemas con, con cómo se van a mover las cosas Con qué eventos, si el ratón, si el teclado y tal O sea, y mando eh, la plataforma está, el godot, te permite eh, mapear la entrada y es que te creas acciones. Entonces, ¿qué acciones tiene este juego? Pues arriba y abajo por cada jugador. Puedes crearte una acción player 1 up. Una... Das cuenta como aquí abajo se están creando. ¿Sí? Se está referenciando. down vaya por Down. Player 2 up. Player 2 down. Esto es súper tonto, esto me, me gustó bastante. No sé si en Unity o en otras plataformas es tan sencillo, la verdad. Eh, ahora, le picas aquí a añadir y es como que le añades un, un posible evento de entrada. Y en nuestro caso lo vamos a manejar con teclas. Y ahora, pues simplemente pulsas la tecla que quieres asociar. En este caso, pues la, eh, la A para subir el Player 1, que es el de la izquierda. Epa, la Z para bajar al player 1 este se va a mover con A y Z y el player 2 se va a subir y bajar con los cursores así que le picamos aquí y abajo ya está ahora mismo o sea, no, no le hemos dicho cuál es el comportamiento simplemente hemos asociado ciertas teclas a ciertos nombres de eventos ya en el script ya podremos casarlo pues vamos a empezar con el script Aquí os comenta en, el, en, el, en la documentación cómo ir añadiendo las líneas, según lo que vayáis queriendo añadir para las funcionalidades. Básicamente, a ver, lo voy a explicar de otra manera porque en, el, en la documentación lo ponen todo a salto de mata. O sea, una cosa, otra, otra. ¿Qué queremos para este juego? Lo ponen aquí arriba como comentarios. Eh, la pelota se mueve. La pelota rebota. ¡Ja, Ajá en los bordes rubber, superior e inferior la pelota rebota en las paletas que son los jugadores y la pelota eh, en... o sea, la pelota no el juego se reinicia cuando la pelota sale por los extremos laterales. Además ellos le añaden una cosilla que es que la pelota se acelera. Cuando rebota en una paleta. Creo que no me olvido nada. Aparte de, evidentemente de que la pelota se mueve automáticamente. Y que los, las paletas se mueven con... Las pulsaciones de tecla. ¿Eh? Esto es, digamos la esto sería el documento técnico de nuestra aplicación. <risa> Una risa. Vale, vamos al lío. ¿Qué es lo primero que hace? Pues en el ready... Ah, por cierto, lo llama constructor cuando se ha peleado durante todo el tutorial anterior en que el ready no es el constructor. Que el constructor creo que era init. O sea que no, no le hagáis caso a esto. Este ready es cuando el, el nodo está listo para ser usado Entonces en el ready, no en el constructor Va este código y aparte definimos estas variables dentro de, del script Pues copio miserablemente y me vengo aquí ¡Tara! Eh, No soy muy amigo de la sintaxis esta, separada, nunca me acuerdo del nombre Vale, El serpiente, no sé, bueno, yo soy más de este rollo no me acuerdo de los nombres de la y me van a matar, pero bueno, eh, me da mucho coraje esta. Pero la voy a mantener porque así se mantiene la... podéis referiros a la documentación online, así que no os lío. Básicamente se pilla un, un tipo de dato creo que es rectángulo, con el tamaño de la pantalla, y aquí el node, que lo que pasa es que en vez de left, en el tutorial aparece left, yo lo siento mucho, yo le he puesto p1, eh, coger nodo de p1, coger el, la textura y ver el tamaño, lo que está haciendo con esto es definir el tamaño de la, lo que sería la bounding box, la, la caja que rodea al el elemento porque al fin y al cabo es para lo que, para lo, que lo usa y este set setProcess eh, creo, creo que lo que hace es que si yo ahora defino aquí un método o una función process con un delta dentro, que es la sintaxis que tiene estándar eh, ...hace que este proceso se ejecute a cada paso de, del juego, de la iteración... ...es decir, siempre los juegos, lo, los motores de juego siempre es lo mismo... ...siempre es un bucle infinito... ...que básicamente lo que se hace es un while... ...si, sí, o while 1... ...lo escribo aquí como si fuera un aunque me va, ...me va a petar por todos lados, ¿eh? eh, ...while 1 lo que haces es que coges... ...for each, ...for each... ...element... ...sabe, eh, for, ...for each se llama game... ...element... Game Element Update Game, ever. Game Element Draw Esto es lo que se suele hacer normalmente Esto serían llamadas a métodos o funciones Y justo antes de esto lo que sería sería como UpdateEvents eh, O más bien Catch Events Algo así o sea, Procesar los eventos Procesa, mira Muy bien. Procesar eventos y después de que decides cosas con los eventos Hace todo esto. Esto digamos sería un bucle genérico de juego. Pues lo que te está diciendo este proceso, este, este método, este proceso de aquí, eh, se corresponde, quiero decir, con este update. En algún sitio del motor, eh, a, todos los, a todos los scripts que tienen una función process, esa función process se va a ejecutar a cada paso de, de iteración. Y le va a pasar este parámetro, que es delta, que es el tiempo que sucedió desde la última vez que se ejecutó. Básicamente, o sea que este delta es un tiempo para que puedas tomar decisiones de, de tiempo incrementado. Así que en este proceso, este proceso se ejecuta o no dependiendo de este set process. Es hasta donde yo puedo entender que tiene sentido, porque puedes crear de scripts que no se, updaten, o sea, no se updaten, madre de Dios, que no se actualicen y, y entonces ni siquiera llamas al método y ya, bueno, ahorras eficiencia, supongo, y estará optimizado para ello. No me lío más. Eh, aquí unas cuantas variables variables que son bastante chorras que aquí. Eh, me va, bueno, voy a dejar los comentarios porque bueno, comenta las, las unidades yo sigo diciendo que este vale speed y esto habrá que poner aquí pixels pixels second vale, no utilicéis, no utilicéis eh, comentarios cuando podéis extender el nombre de la variable que ya no estamos en los 80% eh, lo que está diciendo es que eh, la pelota va a viajar a 80 píxeles por, por segundo. Una velocidad hacia la izquierda. Vector X, la X hacia la izquierda. Y que los pads se mueven a 150 píxeles por segundo. Estas son cantidades más o menos arbitrarias. Eh, tu, tu, tu, tu, tu. Vale, ahora crear la función process. Y ahora dentro de la función process, ¿qué vamos a meter? Esto de aquí os explico lo que es si os dais cuenta por cada proceso de iteración va a calcular en qué posición está la pelota en qué posición está el jugador de la izquierda y en qué posición está el jugador de la derecha pero no va a coger solamente la posición aquí, sino que aquí lo que va a tomar son eh, la, las dimensiones, la, la caja que envuelve al jugador en este caso es muy sencillo porque son rectangulares, no hay que tener ningún criterio complejo para ver la colisión básicamente esto sirve para resolver colisiones ahora, es decir, ya tenemos un, una estructura que es un rectángulo para cada jugador que, con el que podemos hacer cálculos y ver si rebota la pelota o si no rebota y si tomar decisiones en consecuencia esto se va a estar ejecutando a cada pasito de iteración así que vuelvo aquí, actualiza la posición de la, de la pelota esto al principio cuesta trabajo verlo, porque dices, bueno, pero ¿y yo cuánto sé que vale? O sea, ball speed sabemos que es, es un valor que hemos configurado. Este delta, ¿qué es lo que es? Si os dais cuenta, lo que está haciendo es que la posición de la pelota, que es un vector, o sea, ball, ball post, es un par x que va a ser x y más la dirección. En este caso es el vector dirección, que será una dirección que se calcule, es decir, será un vector de dirección que tendrá una dirección X y una dirección Y por la, veloc la, la velocidad que tenga la pelota. Que en este caso será un número o simplemente es una velocidad. Y como siempre hay que multiplicar por, multiplicarlo por un tiempo, que es el delta. Si os doy cuenta es una operación, es una ecuación de... De la posición de un móvil en línea recta. Es lo que os está diciendo. De un móvil de un objeto que se mueve, no de un Nokia. ¡Ah! Oh, festival del humor. ¿De acuerdo? Entonces lo que está haciendo esta línea es actualizar la posición de la, de la pelota. Teniendo en cuenta que tanto la dirección que es este de aquí, como la, la velocidad van a variar. Y hay que reflejar ese cambio. Porque si no variaran la dirección ni la, ni la velocidad, la pelota estaría quieta. Si yo quito esta línea, la pelota no se mueve. Y entonces, como juego de pong, sería bastante deficiente. Este pas hay que quitar lo que se está quejando, porque evidentemente no estoy haciendo pas. Porque hay código. Entonces actualizamos la, la pelota. Ahora, eh, este de aquí hay que. Este de aquí digo yo, estas líneas de aquí, estos IF, lo que hacen es comprobar colisiones. Es el sistema de colisiones más tonto que os podéis imaginar. Esta parte de aquí son colisiones con techo y suelo Ajá. ¿veis? pregunta a la posición de la pelota coordenada Y que sea menor que cero y que la dirección sea menor que cero, porque quiere decir que su siguiente posición va a estar por debajo y que la posición eh, sea mayor que, la posición, que el tamaño de pantalla y que la dirección sea mayor que cero. El, el comprobar la dirección es para saber cuál va a ser el siguiente paso de integración es decir, cuando calculemos esto en la siguiente llamada a proces, en el siguiente delta entonces lo que hace es prever dónde va a estar la pelota en el siguiente tick si eso es así, lo único que hace es que modifica la velocidad vertical, la componente I eso hace que la pelota se mueva de izquierda a derecha siempre con la misma velocidad cuando choca con, con una pared pero en vez de ir hacia arriba ir hacia abajo y en vez de ir hacia abajo ir hacia arriba sencillito aquí comparamos eh, la posición de la pelota con las paletas de los jugadores esta es colisión de bola con paletas esto me colisiones con solo no tiene mucho sentido que fuera otra cosa siempre es la bola colisión con paletas eh, si el rectángulo de la izquierda tiene algún punto en la posición de la pelota y la dirección es hacia ella, quiere decir que si al menos se solapan y encima el siguiente movimiento, que va a ser cuando que el que nos diga la dirección, es menor que cero, es decir, está a su izquierda. O si el, la paleta derecha tiene algún punto solapado con la bola y la dirección de la bola es hacia la derecha, pues entonces hacemos todas estas cosas. Que básicamente son cambiar la dirección de desplazamiento X, que es el horizontal, es el contrario, bueno, el, contrario no, el complementario a este. En los muros cambia de arriba a abajo, y en las paletas cambia de izquierda a derecha. La velocidad se acelera un poco, y un poco, o sea, es un poco porque se multiplica por 1,1. Quiere decir que si tuviéramos una velocidad de 10, después sería de 11, después sería de 11 por 1,1, no voy a hacer la multiplicación, después sería de 11 por 1,1 por 1,1, ¿de acuerdo? Entonces siempre la segunda velocidad es mayor que la primera. De esta manera la pelota llega a un momento que es inmanejable. Eh, la dirección i, ¿vale? Es un aleatorio entre menos 1 y 1. Si os dais cuenta. Esto es un truquete. Si RANDF da un entero, o sea, da un entero, perdón, da un número aleatorio entre 0 y 1, un decimal. Si lo multiplicas por 2, pues si algo estaba entre 0 y 1, ahora va a estar entre 0 y 2. Ese número aleatorio. Y si le resto 1 a algo que está entre 0 y 2, está entre menos 1 y más 1. De esta manera la dirección i. Es una cosa arbitraria que va hacia arriba o hacia abajo. No sé si el juego original era así, la verdad. Y como el módulo de este vector eh, no tiene por qué ser uno y para que nos respete la velocidad, para que este valor tenga sentido, este ball speed tenga sentido, este direction tiene que tener un, un tamaño de 1 vectorial. Si no controles de vectores, esto va a ser un problema. ¿eh? Hacer juegos sin controlar de vectores no se puede. Después daré un consejillo para, para esto. Pero por ahora, como que me entendéis si no me entendéis? Básicamente hay que llamar a esto para que todo tenga sentido cuando actualicemos la posición de la pelota. Y la última... y no. Además, queda aquí la posición... O sea, perdón, la colisión... Con los bordes eh, izquierdo y derecho. Que básicamente no es colisión. O sea, es colisión, pero no hay una consecuencia para la bola directamente de cambio de... De posicione, sino que se resetea el juego porque uno de los dos jugadores habrá marcado eh, punto, marcado si la posición de la X de la X de la bola está, es menor que 0 o es mayor que el tamaño de la pantalla pues nada, aquí no estamos teniendo en cuenta cuál es la siguiente posición porque llegará siempre un punto en el que toque el borde entonces da igual ver el siguiente punto de cómputo. en cuanto toque el borde, terminamos pues eh, la posición es la posición de la pelota es colocar la pelota en el centro de la pantalla, que es lo que hicimos antes visualmente con el... Aquí, que yo me vine aquí a las propiedades de la bola y calculé 640 entre tal. Pues en este caso, lo que hace es coger este rectángulo y multiplicarlo por la mitad. Entonces te coloca eh, la posición de la pelota en el centro, la posición de la pelota, la velocidad de la pelota es 80 y la dirección es menos 0, Que es sospechosamente parecido a esto de aquí arriba. Y que a cualquiera que se va a programar le duele ver eso escrito aquí a pelo. Pero bueno, para que se entienda y se lea, tiene sentido. ¿Qué queda después? Básicamente tenemos que la pelota hace cosas. Bueno, vamos a verlo. Voy a poner un poco más de velocidad porque esto, recuerdo ejecutarlo, y es un poco desesperante. ¿Veis? Esto, esto de que esté el código repartido es aberrante. Eh, vamos a darle... Por decir que compile. Ah, no se mueve claro porque cómo se va a mover y ¡Ja! si falta la parte en la que hay en la parte en la que le digo que se mueva que una cosa es actualizar la variable y otra cosa es actualizar el, la posición vale tengo que pintar la bola en su sitio os acordáis que os puse antes un pequeño código y había un update y un draw adivinad quién no ha puesto el draw de acuerdo aquí está la posición de la pelota se actualiza muy bonito y ahora aquí mmm, después de haber procesado tengo que decirle dónde tengo que pintarla y lo que hace básicamente es coger el nodo pelota y recolocarlo con un set position. Entonces ahora la pelota debería moverse a la izquierda sola, chocar y girar arbitrariamente. Porque le pusimos un random. ¡Bien! El cian gana. ¿Veis? Pues básicamente está nuestro juego. Pero que es lo que falta? Evidentemente falta... faltan Gráficos 3D, no. Falta poder mover las paletas. ¿Cómo se mueven las paletas? Pues aquí nos dan el codiguito y os explico el código ahora. Aquí sí me voy a saltar el tutorial un poco porque me, este me duele. En este caso es que solamente hay dos players, pero vale, dos jugadores, pero es que aún así. Aquí te dicen que copies este código y después copias el mismo para el siguiente jugador. Y me niego. Entonces vamos a hacer una cosa. Que sea, eh, mover player 1. Vamos a tener que pasarle... No, mover player no nos mueve players, perdón. Move player, aquí le vamos a pasar cuál de los dos queremos y también hay que pasar el delta, posiblemente, claro, porque para eso tiene el update. Y ahora move player, P2 delta. Y diréis, ¿por qué no pone el nombre de la función con el subíndice? Con el subguión, pues porque son funciones mías, no están en el tutorial y las escribo como me da la gana. No, en realidad es para que las distingáis, para que veáis que no están en, que no están en la página web. ¿Qué le pasamos a MovePlayer? Lo que estoy haciendo es definir eh, una función propia que hace lo mismo en los dos casos, que es mover hacia arriba o hacia abajo dependiendo de qué jugador me, me digan. Y no tengo por qué copiar el código. Eh, para eso están las funciones y, o métodos. Pues voy a poner aquí player string y el delta del Ebro. Si no, lo digo reviento. Entonces, aquí, en vez de leftPost, pues vamos a poner post. En vez de left post, o a sea, todos los left guión me da igual, me voy a llamar algo post, que será la posición del jugador que le hemos pasado como parámetro. Eh, GetNode, ¿qué GetNode? Puede ser que no hayamos dicho player string. Eh, si la input. vale, os explico el código ahora sobre la marcha. Lo que, está, lo que estamos haciendo aquí es que a cada paso de, de este update, de este proceso, vamos a mover cada jugador dependiendo de las teclas. ¿Os acordáis de que yo antes me fui al project settings? input map y definí aquí player 1 up, player 2, player 1 down, player 2 up, ¿de acuerdo? Pues la manera que tengo yo de referirme a estas pulsaciones es con estos nombres, y dónde? Pues en el usando la clase input, supongo que serán clases, porque si no tiene mucho sentido esto, usando este input, entonces dice, bueno, si la posición es mayor que 0... es decir, estoy por encima del borde, y lo que presiono es que el jugador se mueva arriba, pues ¿cómo sé que es el jugador que se mueve arriba? Pues porque yo al, al configurar el mapping de antes, si os dais cuenta, se compone siempre. Voy a volver a abrirlo. Ya sabéis, scene, Project Settings. En este Input Map. Si os dais cuenta, yo he llamado igual a cada uno de los eventos que están aquí definidos. A estas Actions. Se todos lo llaman Actions. Estas Actions se llaman P1 o P2 Up-Down. Si os dais cuenta, si vemos aquí la escena... Yo soy P1 y P2. ¿De acuerdo? Con lo cual, eh, lo que he hecho ha sido poner el mismo nombre. Abreme el script, porque si pico no abre el script, compadre, tío. Desde luego, todo bien aquí. ¡Joder, macho! Qué intuitivo. Si yo le paso como parámetro, como nombre de la acción, la cadena del jugador que he pasado, más app, esto funciona. De hecho, no lo vi en la documentación, pero lo probé ayer y funciona. Así que esto es magia en otro caso, con down ¿por qué lo estoy haciendo así? porque ahora es genérico, es decir, a esta posición siempre esta función funciona de igual para el jugador 1 o para el jugador 2 nos paramos, es igual y ahora, al igual que hemos hecho con la pelota, después de haber comprobado hacia dónde se mueve y después de actualizar su posición, porque es este de aquí es la misma línea que la de la pelota de antes que estaba aquí, solo que no cambia de dirección es decir, si os dais cuenta, este este ball post Coge la direction, la multiplica por la, por, la pelota, por la velocidad de la pelota y por el delta del tiempo. ¿Por qué los jugadores no tenemos una dirección? Porque siempre es en la vertical, con lo cual es el, lo único que modificamos es la componente I. No, no modificamos post completo, sino solamente post i porque la X se mantiene constante en todo el juego. Y solo queda eh, actualizar esto aquí, en vez de LEFT, pues el que pasemos. Entonces ya veis que he cambiado un poco el código que venía en el ejemplo, pero porque ya me está dando urticaria. Y de hecho hay más cosas que me dan urticaria, pero que por ahora no voy a cambiar. Y con esto y un bizcocho debería estar terminado nuestro jueguecillo de Pong. Vamos a probarlo. Ah, ya por Dios, que me salta siempre el firewall. Tiene que estar mandando la vida. El diagnóstico para arriba. ¡Hoy! Aquí ha pegado algo. Ah, vale, sí, siempre se me olvida. Jorín. Después de función o de cualquier estructura de control, van dos puntos. Que es listo, pero no tanto. Left post, ¿dónde me he dejado un left post? Vaya por Dios, me he dejado un left post aquí. Como no tiene herramienta de refactorización, que yo sepa, cuando todos los cambios hay que hacerlo a mano, y estos fallitos se cuelan. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Entonces yo ahora pulso, cursor abajo, cursor arriba... ¡Oh, qué divertido, qué juego más emocionante! y podemos jugar al Pongo, así que este es el tutorial ya tiras aquí las horas oh haya perdido no hay ni marcador ni historia porque no hay ningún ninguna gui definida gui gui cómo la decís ¿Gui? gui gui no sé que no hay marcadores no hay gráficos encima puestos con lo cual no estamos no estamos registrando la, ay, las puntuaciones pero básicamente este es el juguete hala, a disfrutarlo familia nos vemos en el siguiente